Yo quiero empezar, como no de otra manera que así. ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos ¡Debajo de esas dos ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Este es nuestro querido amigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos van a escuchar en todo el mundo. Hoy eh, quería eh, hacer una, una pequeña charla, por así decirlo, con el amigo y compañero y colega Gustavo. No nos conocemos, sí nos conocemos virtualmente, sí. aunque sí. no presencialmente. Eh, como decía, nuestro compañero Teo me facilitó su, su teléfono. Enseguida que yo, que yo supe de que, de que él era cantante y de problemas que tuvo, ahora nos contará. Entonces enseguida me, me inquieté y, y quise ponerme en contacto con él para, para que hiciésemos eh, lo que estamos haciendo ahora mismo. Es digamos como una charla entre amigos para que él nos cuente qué problema tuvo. Gustavo, muchísimas gracias por, por aceptar mi petición. Y yo quiero hacerte la primera pregunta, Gustavo. Eh, cuéntanos un poquito eh, qué fue lo que te pasó, lo que te sucedió, qué notaste, a quién pediste ayuda, eh, qué profesional te vio y qué es lo que te dijo. ¿Qué es lo que te dijo cuando te vio y te conoció tu problema? Cuéntanos, Gustavo. Sí, claro que sí, Rubén, con todo gusto. Pues fue eso, fue en, en el año de 2010, uh -huh. aquí en Monterrey, eh, yo estaba cantando en un restaurante. Y tuvimos mucha actividad en esos días. Y yo cuando de repente empecé a cantar y terminamos en la noche, ya era como la una o dos de la mañana. Y, este, y me dijeron mis hermanos, oye, ¿te oyes raro de tu voz? Así como, como cansada, como que sin brillo, no sé. Dije, sí, ¿verdad? No, no te preocupes, este, en la noche voy a ir a hacer eh, una... Eh, gárgara con bicarbonato y limón, era cosa que yo hacía cuando eh, sentía así como que algo pasaba. Uh -huh. Nada Rubén, uh, todos uh, quienes estén ahorita escuchando, mi situación ese fue que eh, amanecí igual, eh, una semana igual y yo tenía que estar en el escenario, en el restaurante y en los eventos, eh, yo no sabía qué pasaba. Fui con un doctor o un médico familiar. Me checó mi garganta. Eh, me checó, pues ahí hizo varias pruebas y dijo: Oye, Gustavo, tú estás bien. Digo, ¿cómo está bien? Oígame, ¿cómo estoy? Eh, miren, la verdad es que yo no pensé que con lo que me pasó de conocer de XN iba a cambiar yo mi, uh, este, mi salud, mi digestión. Yo no, no me grabé nunca, o sea. Yo ahora, ahora hago eso, el antes y después. Pero, total, este yo hablaba, digo, espero me crean, porque la verdad es que no tengo el, el antes. Eh, a, cada vez que hablaba, no cantaba, hablaba. Hablaba como, no sé si hayan visto las caricaturas del gallo Claudio. Mm. Sí, así era. O sí. sea, no, soste, no sostenía... Ni mi, ni mi tono para, para hablar, menos para cantar. Entonces, yo se me iba la voz, era bastante fuerte. Entonces, me dice el doctor, mira, yo te sugiero que vayas con un especialista, una foniatra Voy con la foniatra y nada más para iniciar eh, me cobró este, 100 dólares, o sea, 200 pesos, 2,000 pesos mexicanos. Uh -huh. eh, nada más para, por el estudio, ¿verdad? No sé si quieran ustedes, este, tengo una fotografía que me tomó la, la poniatra. Eh, si quieres te comparto imagen para que vean ahí sí, mis cuerdas sí. vocales. ¿verdad? Deja ver si, si podemos aquí. Ahora vemos tu pantalla, Gustavo, perfectamente. Muy bien, déjeme ver si puedo aquí. Eh, ándale. Muy bien, entonces, estas mis cuerdas vocales. Mm. Estas son mis cuerdas vocales. No sé eh, si tú alguna vez te han hecho algún estudio, Rubén. ¿Sigo? Sí. Porque a veces uno pues trata... Sí, tratar... he estado alguna vez y también he estado en alguna foniatra, sí. Ok. Ahora yo voy a admitir a todos los que vayan llegando porque me dice admitir, admitir. Efectivamente. Eh, ok. Bueno, entonces, eh, estas cuerdas vocales me dijo la foniatra eh, que, este, que estaban muy quemadas muy quemadas, están muy rojas y muy oscuras. Entonces me dice, tú tienes una, un reflujo, Gustavo, que, te, que el ácido clorhídrico de tu, de, de tu estómago te sube y te quema las cuerdas bucales. No sé si ustedes vean por aquí, no sé si pueda yo señalarlo, no tengo idea aquí si se puede hacer. Este, bueno, aquí se ve, no sé si se ve tan pequeñito donde está la U1, Sí, sí. ¿Viste? ahí está el nódulo. Es una cosa de nada. Cuando sí, yo lo vi, le dije a la, a la poniatra, le dije, pues oye, pues estaba pequeñito mi problema. ¿Qué puedo hacer? Y me dijo que no, que era, este, que, que la única manera de poder yo eh, mejorar mi, mi salud en mi, mi voz eh, era, este, el que... Ah, mira, aquí se anotar. Ándale. A ver si aquí. Mira aquí. Aquí está, ¿verdad? Sí. Aquí lo voy a subrayar. Este es el nódulo. Se ve perfectamente. Entonces, eh, me dijo que nomás operándome, dije yo, bueno, pues eh, me hace muy chiquitito lo que yo tengo. Así que, pues le pregunté, bueno, ¿cuánto va a ser la operación para, para yo poder estar bien? Me dijo que me cobraba mil dólares por operarme. 2,000. A 40 mil pesos mexicanos, que la verdad me que no les miento, pero me, me salí frustrado de ahí porque no podía cantar una canción completa. Yo también este, en el día me dedicaba a las ventas y no podía capacitar a mis vendedoras porque Dios no estaba en DXN. O sea, yo canta en el día eh, hacía ventas y en la noche cantaba con mis hermanos. Ni una de esas dos actividades pude hacer yo. Entonces, y pensar de que tenía que buscar un préstamo de dos mil dólares al instante, dijo, cuando tú los tengas, inmediatamente yo separo quirófano, todo el, el, este, los que me van a ayudar ahí, el anestesiólogo, todo. Y yo me quedé voy a ver ¿qué hacen? Claro, es que allí en Latinoamérica la sanidad no funciona como aquí. Eh, aquí, afortunadamente, tenemos una sanidad pública, en la que si tenemos algún problema de estos, pues eh, nos operan por la seguridad social y, y claro, es, es totalmente diferente. Allí ya sabemos que todo lo que, lo que os hacéis, toda la seguridad social, va todo en forma de, como estás hablando, de, de pago. Si okay. lo tienes bien y si no lo tienes, pues desgraciadamente como eh, en este caso te, te sucedió, pues, pues no te pudiste operar, ¿no? Cuando... cuando Fíjate, aquí en, en México esto se considera estético, porque como me dijo el doctor, el que el que no me cobró, el familiar que yo tenía, mm. me dijo que, que una persona puede quedar ronca y no pasa nada. O sea, la verdad es que eh, si yo no estuviera dedicándome a cantar, a lo mejor me hubiera quedado así, o sea, pues ronco y se acabó, mm. eh, porque este, no había otra manera. Y entonces, eh, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues yo este, seguí yo trabajando. Eh, mi, mi situación era muy mala porque no podía cantar una canción completa. Y en las ventas, cuando se me iba así la voz que ya no podía, se, se metía otra, otra promotora y ella hablaba por mí. Pero una de las promotoras, un, eh, o sea, una, una de las eh, compañeras de trabajo me dijo, oiga, señor Gustavo, piense que este, bien, hay unos productos muy buenos que vienen de Malasia, no los conozco, pero hablan muy bien de ellos. Y le dije, Alejandra, claro, tú, tú ven aquí y, y platícame, sin, eh, no hay problema digo en lo que pueda ayudarme, mientras que junto para mi operación, ¿verdad? Porque si un especialista te dice, pues no ves otra situación, ¿verdad? Él es el que, el que sabe más sobre lo que es la salud, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es lo que yo pensaba, pero bueno, entonces eh, eh, la situación fue que vinieron y me explicó sobre los productos, no había cápsulas aquí en, en México en el 2010, no había, entonces me habló, me dijo que, que el café y que el chocolate y que el té despica y yo le dije, oye, pero eso me quitó la poniatra, me quitó café, chocolate, lácteos, eh, o sea, eh, lo que son cítricos y un montón de cosas. Y me, que, me quedé así como que, me dijo, pero me dicen que son muy buenos, son naturales. Pues fíjate que le compré ahí una cantidad de, de dinero, me dejó unos sobres. Y la verdad es que yo cuando empecé a probarlos, dije, oye, pues sabe a café. ¿verdad? Y este otro sabe a chocolate. Total... Este, pues es que yo pensaba pues cuando me dijo que era para mi salud pues que sabían a medicina como ambroxol o raditirina o no sé, algo así pero sabía rico mi reacción en mi cuerpo en forma natural fue que tres días fui al baño ya era de, de que no quería ni toser porque era al baño al baño, o sea, ¿qué sucedía? pues tenía una mala, mala digestión desde ahí empartió. Lo que empezaste todo. a tomar dice que es la las bebidas, café. Bebida. café. Lo, ¿Tomé café? O sea, el café 3 en 1, el cocochi, eh, el té de espica, el morinsain, que eran los productos que había aquí. Ajá. O sea, es lo que compré. Eso es lo que empezaste a consumir eh, cuando conociste el producto y te lo presentaron. Así es. Eso es lo que había. ¿Y de, y no. de, y de la doctora, el doctor, eh, la foniatra ¿llegaste a tomar algún medicamento? No, nada. Me dijo no, que sí, lo no único nada. que... No, que lo único que ella me recomendaba era operarme las cuerdas bucales. Por sí. 2 mil dólares ella me operaba. Okay. Y que iba a quedar mejor que un jilguero. O sea, que ella me... Y ella me lo este, aseguraba. Total, este, pues... La verdad es que... Pues no, no llegué a eso, no necesité eso. Eh, yo vi que, que los... Eh, fui a una, a, una, a una plática casera. Eh, ahí mismo me inscribí. No me inscribí para... La verdad es que no me inscribí para el negocio. Mi negocio era el escenario. O sea, como que estás así con el chip, ¿verdad? Escenario. Quiero volver al escenario porque es de donde yo sé sacar dinero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Recupero, eh, consigo los productos a precio de, con descuento, y luego ya este, empiezo, eh, empiezo a ver algunas pláticas, vi que los líderes decían, Ángel Salazar, Carlos Salazar no sé si los conoce, eh, oía que decían, pero las cápsulas son mejores, pero no las tenemos en México, dije yo, ¿por qué me espero? De aquí a dos, a, a dos horas de camino de Monterrey está la frontera en Estados Unidos, conseguí las cápsulas, empecé a tomar las primeras semanas. La segunda semana, la primera semana, así como dice la ganoterapia, un, un RGMGL. La segunda semana, un 2RG y 2GL. Y así me la, me la fui llevando con 2RG y 2GL. Eh, Rubén, eh, damas caballeros, desde la, la segunda semana en adelante, aquí está mi testimonio: no me operé. Eh, subí un medio tono en mi voz, eh, sostengo más la nota, entonces tengo oportunidad de que, este, pues eso fue mi testimonio de salud, o sea, y muchas otras cosas más, ¿verdad? Que, que ya venían pegaditos con eh, problemas de, de tarro en las sencillas, eh, problemas este, de, de que se me quebraban muy fácil las uñas, yo soy guitarrista, entonces sí. eh, se me quebraban las uñas muy fácil. Entonces, son cosas que a mí me fueron mejorando en mi salud. Ahora, pues, que es mi piel, mi digestión, eh, mi, mi ánimo, muchas cosas que han mejorado en cuestión. Este, soy una persona más, más sociable. Este, si antes en el escenario este, estaba... Eh, me sentía muy bien, ahorita, pues, me siento pleno, ¿verdad? O sea, cuando tu equilibrio en, el, en tu organismo está... Balanceado, no tienes otra situación que, que este. Otra pregunta que te quiero hacer: ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo notaste que, que fuiste recuperando tu voz? A los 15 días. De 15 días en adelante empecé a mejorar. ¿De 15 De hecho, días que tomando los productos? Que, que tomando los, los, las cápsulas. café, que, las cápsulas, el, no, el morichi no había aquí, el morinsay. Ah, el morisain, perdón. El té de espica, mi esposa me lo preparaba el té de espica y lo endulzaba con el morinsay. Hmm. Tomaba las cápsulas de ganoderma. El café no me gustaba, de hecho nunca tomé café, pero como decían que era bueno, entonces lo mezclé yo café y pocochi. Hacía como, hice, eh, hemos siempre hecho mezcla para se hace, lo que. O como el, moca. Moca. Sí, bueno, correcto. como una especie de moca muy rica. Y así nos gustó mucho y pero ahorita ya tomo el café con cordyceps, ese eh, eh, llenó mi, mis expectativas en mi paladar, el café con cordyceps, eso es lo que tomo yo, uh -huh. y este, pues ahora tomo to todos los productos eh, prácticamente, mi situación y mi economía pues eh, me llega un bono más grande que lo que yo consumo en el mes, entonces ya los productos no me cuestan, pero esto no me lo dio el hecho de estar comprando el producto y tomármelo como si fuera un consumidor. Aquí esto me lo dio cuando yo empecé a promover los productos. Uno de mis líderes me dijo, oye Gustavo, prácticamente tú haces 100 puntos, 150. Le digo, es que esto que tomo es para que yo esté bien en el escenario. Mi objetivo en mi mente fue estar bien en el escenario y que no vuelva a pasarme, ¿verdad? Pero entonces cuando yo inscribo a dos socios, nada más inscribí a dos, y mi bono estaba como en, ¿qué sería? Era muy chiquito mi bono, pero a mí no me importaba el bono de DXN. Yo era con que estuviera bien, creo que eran como 300, 400 pesos, creo que era como 20 dólares, algo así, que me llegaba. Eh, y yo ya llegué a ser agente estrella yo solo. O sea, mi esposa y un servidor, con el consumo de ella y el mío, yo a, llegué a, a 1.800 puntos. Yo, bueno, aquí en México son 1.800, ya vi que ustedes son 2.400, bueno. Aquí, pero Aquí, aquí son 4.500. 4.500, ok. Aquí son 1.800 puntos, pero por ejemplo un café con 3, eh, café Linsy 3 en 1 te da 4.6, mm. 4.6. Entonces, eh, llegué a ser agente estrella sin meter gente. Entonces, yo inscribí dos personas y nada más con esas dos personas, con su consumo, me fue casi al doble. De 300 pesos me llevó casi a 600, a 15 dólares. Entonces, eh, me gustó eso. No sé, me gustó. Dije, oye, mira qué padre. Dije, ¿ves qué se puede hacer? Entonces, yo empecé a promover con mis, con mis compañeros músicos, con la gente que me vio mal de mi salud y de mi, este, mi voz. Empecé yo a platicar a los eh, a los eh, clientes que yo tenía en el restaurante, que eran, que eran muy seguido, me mandaban gente con problemas de la voz. Dije, pero yo luego me di cuenta que no era eso, o sea, que estos productos no ayudaban a la voz, ayudaban al cuerpo para hacer su trabajo. Entonces, pues ya sí fue que eh, a los eh, dos años siguientes metí como 100 personas. Estamos hablando que ya, sería del 2012, ¿no?, aproximadamente. 2012, 2013, uh -huh. pero cuando ya empecé a, a ir a, a hacer reuniones caseras, a, a llevar el, el producto físicamente, porque eh, siempre tú te apoyas con quienes eh, pues están haciendo el negocio antes que tú, ellos traían una carpetita, la traían y ahí traían la foto del producto y pero cuando yo, antes de que llegaran los paquetes de IOC, yo traía productos para que lo vieran físicamente. Me resultó, Rubén, excelente, me resultó. La gente que cuando yo les daba una plática ahí de los productos, me decían, oye, ¿y todo esto me puedo quedar con ellos? Sí, ¿cómo no? Y ya los escribí. Pero cuando inició el IOC, dije, wow, como ahorita la promoción que hay ahorita. Para mí me queda, pero de anillo al dedo, porque... Eh, yo es lo que hago, cuando llega el, el, el bono, yo compro mis 100 puntos y luego pago el DEPA, aquí donde estoy ahorita, estoy pagando con el, con, eh, ya me falta casi menos de tres años para pagarlo, eh, estoy pagándolo con el bono de DXN y una camioneta que sacamos en julio del año pasado, eh, de este, como dicen los amigos de Bolivia, una Suzuki, kilómetros. Ser, ¿Una Suzuki puede ser? <risa> una, una Suzuki, así es. <risa> y aprovecho uh, para decirte que, qué les dirías a todos esos colegas, a toda esa gente que, que, como bien sabemos todos, en la situación en la que nos encontramos, que hoy es día festivo aquí, hoy es San Isidro, hoy ah. debía estar yo en el escenario cantando y estoy aquí en mi casa uh, haciendo una conferencia, encantado, contigo, pero esa es la realidad, hoy es festivo aquí, en Madrid hoy es festivo también, está aquí en España cerrado, porque es festivo. ¿Y qué les dirías a esos colegas, a esos compañeros, a toda esa gente que estamos eh, pues eh, a, a ver qué es lo que pasa con, el, con, con este año en los escenarios, vamos a subirnos, no vamos a subirnos, ¿qué recomendación le harías Porque yo he visto que, yo, al igual que tú, yo, mi, mi vida, mi pasión es estar en el escenario y cantar. Y, y como tú dices, yo ahí me gano bien el dinero. Pero en estos dos meses, ¿qué me ha hecho ver a mí? No puedo. Quizás este año no pueda subirme a los escenarios. O muy, o muy pocas veces. Entonces, cuando yo me he dado cuenta, efectivamente que a primero de mes, de XN me, me está ingresando mi, mi, mi ganancia, mi bono. Digo, Excelente. Pues, ¿Qué consejo le darías a todos esos colegas? Mira, Rubén, yo, yo me voy a ir un poco, me voy a desviar un poquito, respecto a todas las religiones. Yo voy a hablar en, cu en cuestión de algo de, de nuestra existencia. Porque yo tuve que regresar porque decía, eh, ¿cómo está el asunto? ¿Por, ¿Por qué no me enfermo? ¿Por qué...? Porque, me... sí, yo tuve que hacer una retrospectiva uh -huh. y dije yo, he oído muchos eh, sacerdotes, muchos eh, este, eh, párrocos, muchas personas que son eh, pastores y, y hablan algo muy esencial, pero que yo no lo ubicaba hasta que me pasó esto. Nosotros somos... Eh, Dice, vamos, ve a rezar y ve a, este, a hacer oración y todo. Pero fíjense que yo siento, cuando he regresado yo a mi equilibrio, el equilibrio, que somos como la, no sé, la esencia del creador, del que te tiene aquí. Porque eh, no nos vamos a llevar nada. Eh, por más dinero que hagas, por más eh, acumulación, no te vas a llevar nada. Aquí hay una canción que se llama eh, el puño de tierra ni el, lo que agarres del puño de tierra vaya, va a llevar, te lo va a va nada, entonces dije yo pues eh, entonces somos el templo de Dios o el, el templo del creador o no sé cómo sea la situación es que si tú cantante aquí son el, es 15 de mayo aquí es eh, el día del maestro de, del, del docente aquí en México, que también es para ellos. Todo este tipo, para los eh, este, locutores, para la gente que ocupa su voz. Si tú respetas tu cuerpo, tu cuerpo te lo va a agradecer. Si tú respetas tu cuerpo, te va a dar muchas más cosas. Me, o sea, que digas tú, ¿me va a cuidar mi voz? No, te va a cuidar tu dormir, tu cabello, tu piel, tu energía. Vas a tener una mejor... Eh, tenectud una persona que, que vas a te, llegar a, a años sin problemas de enfermedades. Bueno, esas son cosas que yo he visto hasta ahorita con mi padre que tiene 90 años y sigue cantando, o sea, todo esto. Ahora, ¿pero qué es lo que tengo que cuidar, Gustavo? ¿Cómo voy a cuidar el cuerpo? El cuerpo, dice la ganoterapia, que son cuatro columnas. Tu mente positiva... Y dices, bueno, ¿cómo? O sea, este, ¿te juntas con gente positiva? No, o sea, sé una persona que todo lo que te pase busca ser una persona con actitud positiva. Eh, júntate con personas que tengan esa actitud, porque cuando tú te juntas con gente que le echa al gobierno, le echa, eh, allá ah, que si se, su, su equipo de fútbol o de béisbol o no sé, se, se perdió, todo mundo la lleva, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces... Júntate con gente que realmente aprecie la música, que aprecie la vida, que aprecie el estar vivo, no sé. Eh, eso lo he hecho y me, va, y me ha ido bien. Eh, aliméntate bien. No, pues yo tengo los productos de DxN. No, no, no, no. Estamos, no hablamos de los suplementos todavía. Aliméntate bien. En tu alimentación son cuatro puntos. Son tres, eh, tres eh, porciones de alcalinidad, y uno de acidez. Eso es. es cuatro por uno, ¿verdad? No comas muchas harinas. Sobre todo nosotros los de, de, de que, que cantamos o que estamos eh, cuidando lo que es el, tu instrumento. Esto es tu instrumento. ¿Qué pues, este qué tengo que hacer? Come de todo, dice el doctor Lim Chojin. De todo. Po, come poquito y de todo. Eh, no lo hagas que mucho de que hamburguesas todo el día. Tortas todo el día, eh, pizzas todo el día, porque es lo que me gusta. Hoy es que me gustan mucho los panes, las tortas, me gusta mucho la leche, la, los lácteos. Si lo comes en demasía, el cuerpo te lo vas a bloquear. Nuestro cuerpo, no todo lo que comemos sale, se queda acumulado aquí. Entonces tú tienes que buscar que tu drenaje natural... Tu sistema linfático esté libre para que saque toda la toxicidad. Se acumula aquí. Si se acumula, fue pues lo que me pasó a mí: que los ácidos clorídicos que solamente deben estar deshaciendo aquí la comida me llegaban a la, a la, a la tráquea, me llegaban al esófago y me lo quemaban las cuerdas bucales. Entonces, ahorita, gracias a Dios y gracias al doctor Lincho Jim y gracias a, a que tengo mi mente bastante abierta y que no, y que no me concreté a lo que me dijo la poniatra y el doctor, eh, este, que, que me dijeron que la única manera era operarme, tuve oportunidad de tener una mejor digestión, que ahorita no sé lo que es una grura, bendito Dios. No sé lo que es una, un reflujo, no sé, lo que, no sé lo que es el... Yo no tengo pastillas de raditidina, omeprazol, eh, riopan, nada de esas cosas que yo... era, era mi vida tenerlas aquí, al momento de comer algo que comían en, en un escenario o en una fiesta, inmediatamente tenía que agarrar mi eh, leche de magnesia. Nada de eso. Nada. Entonces, ese es el punto de la alimentación. Ahora, hacer ejercicio. Eh, ahorita no puedo salir. Compramos una caminadora. Una hora de trotar. Puse una tele, pongo videos, me pongo a trotar. Primero mi esposa, y luego yo. Entonces, eh, esa es una manera de activar el sistema linfático, de ayudar a que eh, tu eh, oxigenación llegue a las células y que acciones el ganoderma, que ya lo traes ahí, lo traes, ahí lo traes. Entonces, muévelo. Otro punto, los suplementos. La comida que comemos ahorita ya no es nutritiva. Entonces, tenemos que eh, apoyarnos en DXN. Sí, sí, sí, sí. sí. ¿Aquí ya lo tenemos? Todo aquí está. Esta es mi casa, que es su casa. Y aquí este, es para los socios, vienen los socios, pero lo consumimos todos los días aquí nosotros. Entonces, esas son las cuatro columnas que yo le recomiendo, pero que no nomás lo escuches, que no nomás escuches a Rubén, que, le, que te está diciendo, que, le, que escuches a Gustavo, ponlo en práctica, úsalo cuatro meses seguidos, seguidos. ¿Pero qué voy a tomar, Gustavo? Come sanamente. Trata de, de comer. Mastica bien la comida hasta que, hasta que se deshaga. ¿Sí? No le des trabajo a tu estómago. Eh, tienes oportunidad para que eh, este, puedas eh, tener mejor digestión. Otro punto. Ay, déjame tomar un poquito de agua. Salud, salud, salud. Claro que sí. Efectivamente, lo que está diciendo Gustavo es así, eh, nosotros aquí lo, lo hacemos a diario. Eh, cuando conocemos los productos, eh, no, solamente, no, no nos basamos solamente en consumir el producto, de, de eso no trata, son una serie eh, de hábitos diarios los que tenemos que incorporar a nuestro estilo de vida, lógicamente esto te va a ayudar. Pero esto de nada sirve que tomes y te artes de tomar producto para, para que, como dice Gustavo, estés todos los días comiendo hamburguesas grasientas, comiendo pizza, en el sofá todo el día, vida sedentaria. Yo no le, yo no, le digo a la gente que no, to le digo que no tome producto directamente. Digo, mira no, no te gastes el dinero porque no sirve de nada. Esto no es un milagro. Esto es un alimento que te ayuda a desintoxicar, pero lógicamente tienes que, tienes que, eh, tienes que proponerte cambiar tus, tus hábitos. Y eso es lo que hacemos en mi casa. No ahora, hace ya bastantes años atrás. Poco a poco... Bueno. Y es difícil. Yo entiendo que es difícil. No es fácil, ojo. Y sobre todo cuando tienes nenas pequeñas, porque a ellas, bueno, las colosinas o tal... Eh, es, es complicado, ¿no? Pero yo comparto todo lo que estás diciendo, Gustavo. No te quiero quitar la palabra, que la entrevista es para ti. <risa> no, pero estamos muy emocionados y me da gusto. Esto es una, yo siento que todas estas pláticas, Rubén, esto es una retroalimentación. Me, me gusta mucho sí. todo esto. Eh, me gusta tu iniciativa. Eres una persona que va a llegar muy lejos. Eh, primeramente Dios, este, porque... Eh, Siempre para poder avanzar tienes que dar un primer paso. Es, eh, eh, yo vi, ya que es la primera vez que haces una, eh, una este, reunión así, ¿verdad? en Zoom, y está muy padre. La verdad es que también a mí me gustan los retos, me gusta mucho. Sí. Sobre todo a veces eh, cuando una persona me contrata en la música y que no tengo esas canciones y las saco y ahí ando con mis hermanos, o eh, sea, eh, porque la tonada y que está el otro... Entonces, son, son cosas que este, se tienen que vivir, ¿verdad? Sí, cuando también sí. eh, la, la cultura de XN te dice, sé como un maratonista. Yo fui maratonista cuando yo estaba de estudiante y la verdad es que es cierto. Cuando tú estás eh, este, corriendo en una carrera y te empieza a llover, hay gente que decir, ¡Híjole, ya me llovió! ¿verdad? Ya, ya llovió aquí, ¿verdad? no, yo, o sea, disfrutas el camino, eh, no importa si vas a llegar o no vas a llegar este, a tiempo, porque por to, to, te tomas tus tiempos, les vas a, dando ánimo a la gente que se va quedando en el camino, ánimo, vámonos, órale, si sí puedes, vente, vente conmigo, o sea, son cosas que se disfrutan cuando tú eres un, un corredor, ¿verdad? una carrera, pero esta carrera de, de, de DXN, yo así la veo, igual, tal, tal como, como un maratonista, como un eh, corredor. Eh, también el doctor Lim Choyin nos ha dicho que todo lo que nosotros ahorita que aprendamos eh, es como si fuera como si estuvieras es, eh, estudiando la, este, la, la técnica de la natación. Tú nunca vas a saber qué tan buen nadador es, eres si todo lo tienes en teoría. Tiene que ser la práctica. La práctica aquí es lo que estás haciendo ahorita, Rubén, es práctica. Estamos haciendo aquí, eh, al principio puede ser que haya algunos errores o lo que sea, pero lo estamos intentando y es una práctica, estamos haciéndolo. Entonces, en la natación dice, muestra lo que tú sabes hacer, eh, haz, este, no lo vas a poder poner en práctica hasta que estés dentro de la alberca, ¿verdad? Los estilos, ¿cómo está? ¿Verdad? ¿Cómo...? Pero ahí está el maestro, ahí está tu offline, ahí está tu patrocinador o el patrocinador que tú no tienes, no está haciendo negocio, vete más arriba, siempre va a haber alguien que está haciendo negocio y que quiere que tú crezcas para crecer él. Mm. Entonces, aquí es ganar, ganar, ¿verdad? No sí. sé si tienes otra pregunta, Rubén. Vamos a ver, que tengo aquí la chuleta. <risa> <risa> a ver, eh, ¿por qué el negocio de X? Una buena pregunta. ¿Por qué elegir de XN? Hay muchísimas empresas de MLN ahora mismo. De XN, está en la posición número 15, como todos sabemos. No, yo, digo, yo no digo ni que las hay mejores, ni que las hay peores, ni que Daytime es de la mejor, ni que es la peor, ni nada. Por eso, eres estrella de amante superior, si no me equivoco, en DXN. Tienes un rango muy bueno ya en DXN. Entonces, Ahí vamos. Sabemos que en DXN es una carrera como tú has dicho antes, de, de, de maratonía, ¿no? ¿Verdad? Porque hasta llegar a embajar la corona. Pero, ¿por qué de quién? Fíjense que hay puntos muy importantes. Primero, eh, ahorita la pandemia nos ha dado una muestra de que tenemos que buscar eh, algo más, además de tu actividad. Y acá nosotros, músicos, eh, ahorita estuviéramos... Batallando. La verdad, tú no sé cómo sería tu economía si no recibieras de DXN. Entonces, DXN ahorita tiene un sistema en que no necesitas. Por ejemplo, ahorita yo, mi situación es que me llega mi bono y yo califico. Entonces, yo ya tengo toda la tranquilidad de lo que suceda en la red. Son las bendiciones que yo voy a recoger en junio, de este, los primeros eh, dos semanas, más o menos nos pagan. Así que yo ya tengo esa tranquilidad. Es como si una mini jubilación, ¿verdad? Mini jubilación. Porque una jubilación tú trabajas 30 años, 40 en una, en una empresa. Y luego ya te dan, eh, acá en la Universidad de Nuevo León, que es donde yo soy jubilado, me llega una pensión. No es mucha, pero es una pensión. Eh, este, pero no podría completar todos los gastos que tengo. Y más si saqué una camioneta... De, o sea, de, de agencia pues cómo le puedo hacer, por eso no la sacaba yo, la verdad es que por eso no, no fue así entonces, ahorita con DxN nueve años que no me han dejado de pagar mi bono, tengo esa tranquilidad, yo le diría a mis compañeros músicos a mis eh, eh, colegas, a los maestros a los locutores que vale la pena que se acerquen a sistemas como DXN. DXN es un multinivel que no es una, no es una pirámide. Ya nos lo explicó ayer eh, Cristóbal. Exactamente. No es una pirámide. Eh, porque eh, yo conozco gente que entró después que eh, el que lo invitó y gana más que el que le invitó. Sí, gana más. Entonces, hay manera de poder eh, este, tener seguridad en lo que. El otro que día pide. el doctor Rayán. Eh, este, el doctor Rayán, la conferencia, la magnífica conferencia que nos dio el sábado, él tiene a 13 embajadores Corona debajo de él. Es y, él todo, y él todavía no llegó a Corona, todavía <risa> le quedan algunos rangos. Y él <risa> tiene 13 debajo de él. O Tanto sea, <risa> eh, DXN es lo que tú trabajes, lo que tú quieras desarrollar, es lo que recibirás. Así de claro. Así es. Otro punto es eh, la honestidad que tiene DXN, que cuando te dice que los productos son buenos, son buenos. Eh, ahora, metan, dense un clavado a DXN, vean, uh, hay certificados, hay uh, este, diplomas que le han dado el doctor. Es un, una persona muy... Eh, sobre todo yo agarré algo muy importante, Rubén, que yo no conocía mucho de DXN, pero dije, Malasia... Eh, la gente allá, este, si roban, le dan una mano, o sea, tienen reglas todavía muy estrictas para quien hace daño a otras personas. Entonces dije, una, una empresa que viene de Malasia no es una empresa que venga a mentiras aquí a México. Entonces ya cuando vi que estaba en varias partes del mundo, dije, tengo confianza, yo tengo confianza en que algo me puede ayudar para estar mejor pero nunca pensé que fuera a resolver mi problema. O sea, eso fue algo que, que me ayudó. Otro punto es que no depende de ningún proveedor. Todo lo hace de XN, desde, desde la energía, que lo hace con biodiesel, eh, cultiva lo, este, lo, las frutas, el hongo, la, la ceobacteria de la espirurina, todo lo cultiva, lo, lo procesa, y lo distribuye a tus manos. Lo que tienes ahorita tú ahí, Rubén, en tus manos, tiene toda una trayectoria que no interviene ningún, eh, ah, ninguna persona para ganar dinero de eso. No, todo es directamente la compañía. Eso es un punto importante. Muy importante. Claro, muy importante. Así es. Ahora, otra, es una empresa que te paga por tu consumo. Él no te dice, oye, Rubén, ¿cuánta gente tienes para yo saber cuánto te pago? Ellos dicen, tú haces más de 30 puntos, yo te pago. Puede ser un bono chiquito, un bono más o menos, un bono más grande. Ayer me quedé sorprendido con lo que dijeron ahí de una socia de DXN de España que aquí, hace 3 millones en Extremadura. Sento Dios de mi vida. Bueno. Eh, me imagino el bono que le esté llegando, pero es hacer el trabajo como la llanera solitaria, o sea, ella sola. Yo decía, hasta el llanero solitario traía a su amigo Toro, porque cuando más tenía otro ¿verdad? para ayudar, pero acá cuando lo haces al llanero solitario, cuando tú no puedes salir de tu casa, porque hay alguna situación ahí que no puedes salir porque hay lluvia, ¿cuándo? ese día no ganaste. A lo mejor tienes a todos tus clientes esperando en la ventana porque ya va a llegar la, la socia que, que decimos y que no llegó, al día siguiente va a ganar dinero, pero ese día no ganó. ¿Qué sucede es no con esto? ¿no? Entonces, es un sistema tan bueno que puede ser que crezcas eh, solamente calificando. Nada ¿no? más. ¿No? Y, esos... y sin querer, además, Gustavo. Eh... ¿Por qué te digo esto? Todos tenemos en las redes personas que eh, una vez se activaron porque les gustó el producto, pero por circunstancias, las que sean, pues ya no hacen negocio. ¿Pero qué sucede? A mí me a mí me sucedió. Una persona estaba inactiva y me llevé la sorpresa al poco tiempo cuando entro en el back office y veo que se ha hecho agente estrella y ella no compraba. Así ¿Y es, es, cómo, y es, cómo puede ser? Así es. ¿Sí? Ah, ser? bueno, eso, eso pasó de una, de una guitarrista. Eh, un, un amigo de ella que yo no conocía tuvo un problema de, de una bacteria. No era un ódulo, era una bacteria que no lo dejaba cantar. Traía la voz muy apagada, muy, con poco brillo. Y vino aquí y yo le comenté: Oye, ¿te puedo grabar? Ese sí lo tengo ahí. Eh, es un tecladista, lo grabé antes y después bueno, ella consume de vez en cuando de una bolsita de Cocochi, de 3 eh, en 1 él, él metió 200 personas que le hicieron estrella a ella, así de sencillo, no compró nada nunca calificó, entonces eh, sucede aquí en DXN. Exactamente, así. creo, no sé, corrígeme si me equivoco, pero, o por lo menos yo no lo sé, creo que eso no sucede en ninguna compañía no Multinivel no, no. En, en otras compañías Si quieres mantener el rango Mes a mes, tienes que calificar Tienes que llegar al objetivo Es correcto si no, ese mes El cheque Tu rango, tus puntos, tu todo ¿A quién Aquí no tiene, Nada de nada no ni, ni presiones, ni agobio Nada En un año no metía a nadie Nadie es que mi objetivo era regresar a los escenarios, era mi chip que yo tenía así y lo tenía bien ubicado, yo regresar, regresar, regresar, porque me... además tú has estado en escenarios, es, es la adrenalina, la emoción, eh, el darle gusto a la persona en ese momento, verdad este, eh, hay, hay lugares en donde no te aplauden, aquí en Monterrey porque hay estatus, no te aplauden, porque una vez en un restaurante, estaba un señor con una cuchara y me dice mi hermano, parece que te está aplaudiendo y la señor, con una cuchara. O sea, es difícil, y lo sabes muy bien, Gustavo. El mundo del escenario también es muy difícil y muy complicado. Pero bueno. No, no es fácil. Quiero volver a agradecerte en el involucrarte, en, en, en aceptar la petición que te hice. Eh, para, para concluir, algo que pueda ser eh, eh, sustancioso, algo que pueda eh, eh, fuerte para personas, sobre todo, eh, concientizar eh, lo que te está pasando ahorita a ti, o sea, la persona que tú, que si ves este video, estás ahorita mal de salud, eh, tienes diabetes, traes problemas de respiración, eh, constantemente traes, en, en la mañana estás a estornudo, estornudo, no duermes bien, traes problemas con tu piel, tienen migraña, no, como yo tenía. No, sí, ándale, migraña, migraña. Todo ese tipo de cosas no es culpa, sí es culpa tuya, pero sí tiene solución. La solución no son los, la panacea de los productos de XN, no. Es atiende a tu cuerpo, entiende tu cuerpo, escúchalo. Si vienes de familia diabética con cáncer o con psoriasis, con no es culpa tuya, es culpa de la alimentación que te acostumbraron a, a consumir todos los días. Somos lo que comemos. Exactamente. Y otra, otra cosa que yo aprendí aquí es somos lo que absorbemos. Porque cuando tus paredes intestinales están sucias, puedes comer cosas muy buenas, porque, porque ya me recomendaron esto y lo otro, si tus paredes están sucias, los bellos, la vellosidad que son los que absorben los nutrientes, están sucios, no van a absorberlo, no lo van a hacer. Cuando una persona me dice, oye, voy a tomar espirulina, toma RG y GL. toma TV de espica, para poder que ayude a limpiar ese, ese drenaje natural que, está, que tenemos en nuestro cuerpo, que se llama sistema linfático, vuelvo a repetirlo. Entonces, son cosas que yo he aprendido. En DXN, en estos nueve años y medio ya, en julio, cumplimos ya los, los diez años de estar aquí en esto. Eh, nada más quiero comentarles, a si no, como, como comenta ¿verdad? Gustavo, al ser de esas personas fuertes, de que no se enferman, y no, no, no, no, no. Yo era una, un cliente asiduo del hospital universitario. Era por cualquier cosa iba, que por la gripe, que porque las uñas y que porque... Este, la, ¿Cómo era? Sinusitis, traía unos problemas. Traía problemas de, de mala digestión. O sea, muchas cosas que me sucedieron. Pero ahorita, nueve años y medio, me he enfermado tres veces. Dos veces han sido por cerrarme la garganta. Como que traemos. Estamos en contacto. Ahorita, en la, en la, ¿cómo se llama? El, el virus del coronavirus está ahorita como que. Fuerte, ¿verdad? Pero la, la bacteria siempre ha estado, siempre ha estado, nada más que tu cuerpo eh, tí, está en una constante pelea de, de carrera que cuando la, el, la, el virus quiere dominar tu cuerpo, el, la, el sistema inmune lo controla. Lo controla, lo apacigua o lo saca. No lo va a matar porque dice el doctor Lin Choyín que que cada media hora, cada 20 minutos cambia, cambia. Entonces, cuando alguien quiere eh, tener un antídoto, una, este, una vacuna, eso que, que quedó poquito, que no se mató, se vuelve a regenerar con, con un, unas cosas así raras. Yo no, yo no sé de medicina, pero dice, no lo puedes matar, pero sí lo puedes controlar cuando tu sistema inmune está fuerte. Claro. Entonces pues hemos, eh, hemos visto todo esto aquí en, en estos nueve años y medio, y la única vez que me enfermé, fue de, de una, de un, me dijo un doctor de los que tengo aquí en la, en, aquí en, en la red, que eso mata personas, eh, eh, o sea, fue la influenza, fueron siete días que estuvo pesado, me, me atacó hasta el sistema cognitivo, de repente quería yo llenar una soledad porque yo tenía que seguir trabajando y escribí otra cosa y le decía a mi esposa, chécalo porque no, dos, ya no confío en lo que yo estoy escribiendo entonces fue algo que me pasó, como dice mi, mi esposa Mirna este, y estás tomando los productos, le digo sí, pero el cuerpo está peleando contra bacterias tan potentes como ahorita la que hay que no sabes qué va a pasar entonces también no te, no te expongas, ¿verdad? entonces eh, eh, por eso ahorita Salimos con el tapabocas, eh, esterilizamos todo lo que podemos. Sí. Hacemos las cosas que debemos hacer porque no sabes tú cómo va a comportarse tu cuerpo. Aunque está firme, con esa bacteria que está muy fuerte y es muy contagiosa. O sea, hay que cuidarnos. Exactamente. Entonces, es, eso es lo que yo quería dejar de, este, de, para concientizar que, que tenemos oportunidad de, de... que la tenemos en nuestras manos que es un. que no le crean a Rubén, no le crean a Gustavo. No. Chequen la historia, porque la historia ya está ahí. Son productos que tienen mucha historia. Chequen el ganoderma lúcido. Chequen la espirulina. Chequen la melena de león. Chequen el cordyceps. Y, y este, si ustedes tienen la oportunidad, tómelo por cuatro meses. Y si no te pasó nada, no sentiste nada, no hubo nada de reacción, escríbeme. Aquí estamos, Gustavo Villara Valdés está Rubén Gallego, o sea, a no, o sea, escríbenos por qué no te pasó nada, por no sentiste ni, ni cosquillas, ¿verdad? Entonces, porque yo sé que les va a pasar algo. Ahora, ¿por qué por cuatro meses? Sería una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué por cuatro meses? Porque el cuerpo cre, crea... Resetea y volver se a ser. Resetea, ándale, sí. Eh, creas nuevas eh, formas de, de, de vivir y tienes oportunidad para que tengas una mejor calidad de vida. Así yo lo he visto. Eh, a lo mejor mucha gente sea, lo vea muy fantasioso. Yo lo veía. Oh, pero es, decían, es totalmente así, Gustavo. ¿verdad? Cuando me decían mis líderes que esto los emperadores orientales y que, y que nomás lo comían ellos y que el pueblo si sí lo comía lo, lo ejecutaban y yo decía... Ah, pues es historia, ¿verdad? es historia, es historia. Pero cuando ya lo vives, lo vives y lo sigues viviendo. Yo lo tomé aquí para cuidarme aquí, esto. Y ahora digo, no, no lo quiero dejar de tomar. No. O sea, mi objetivo es que, el, que la gente sepa que existe esto. Además de todo eso, yo quería comentar antes de todo lo que hemos hablado del producto, eh, de, eh, de, de por qué la, de por qué de xhene, ¿no? De por qué de xhene. ¿no? Como todos sabemos, además todo, todo este producto que, que adquirimos en este mes de mayo, como tú bien sabes, en todo el mundo de x además, ha creado una magnífica promoción en el que eh, nos va a devolver íntegramente en las próximas compras de los próximos meses todo este dinero que nosotros hemos gastado en los meses de abril, quien lo ha gastado en abril, pero sí de mayo. Entonces... Eh, yo creo que DXN por muchas razones, hoy día, además, está incluida en una de las mejores compañías MLM para emprender en este 2020. Es correcto. Así que Así es, eh, es, dime, hay pues, que aprovecharlo. Exacto, hay que aprovechar. Hay, hay muchas razones, además, para, para incluso empezar quien no esté en DXN en este mes. Porque si inviertes en este mes para comprar y activar tu código, sabes que vas a tener 6 o 12 meses. Para que te lo, te lo, te lo, te lo devuelvan. Es una... Bueno, ahora, este, aquí la mayoría que entra en, lo, en, en mi red, por lo regular los recomiendo comprar el IOC para poder que tengan los dos beneficios. Eh, y el IOC no incluye en eso. Entonces, eh, allá en Europa a lo mejor hay algunos paquetes que no son IOC y que puedan comprarlo junto con esto. Aquí en México hay una carpeta con una bolsa de café y compras producto adicional. Por lo regular, la persona compra, no sé, 100 dólares más o algo así. Aquí solamente la carpeta creo que la dan ya con el IOC, creo, porque quitaron esa, ah. esa membresía, por así decirlo, de, de la carpeta. Es decir, eh, una vez que esté activa, porque aquí, la, como aquí en Europa las normas cambiaron el año pasado. Ah, antes también, como en Latinoamérica, el registro era gratuito. No necesitabas comprar nada de nada, activabas a, la, a una persona con sus datos y ya está. Pero eso cambió el año pasado. Y ahora tiene que hacer una compra mínima. Entonces, haciendo okay. esa compra mínima, ya activa su código para, con su licencia. No obtiene la carpeta, si quiere la carpeta la puede adquirir, pagando los 19,20 euros. Pero simplemente activa ya su licencia para poder hacer su negocio y todo lo que quiera. Excelente. así que sí, José, Hay que aprovechar esto. Lo tenemos... Eh, espero que a alguien le pueda beneficiar esto que platicamos esto son historias dice el doctor Lin pra, eh, platica tu historia es mejor que lo que tú puedas ofrecerle y venderle y todo eso, platica lo que te sucedió yo tengo, conmigo, yo se... tengo mi historia en mi página web, cualquier persona puede ir a mi página web, yo tengo mi historia con mi foto y de donde yo cuento ¿por qué estoy hoy aquí? Y además, lo que te decía, tengo mi propio testimonio, en el que además hice un vídeo un con el compañero Teo, que está en su canal y en el mío de YouTube, donde yo cuento eh, mi testimonio de cómo pude yo deshacerme de las migrañas Así que eh, os invito a que lo veáis, porque okay. está muy bien. Excelente, qué bueno. Pues imagínate, eh, migrañas. Tú traes migraña y tener que cantar con las bocinas y, y con además, el. Además, el... Gustavo, no sé si lo sabes, bueno, ahora, ahora lo tengo quitado. Yo además tengo una pérdida auditiva en el oído derecho. Okay. A, de, aparte de la pérdida auditiva, tengo un acúfeno. ¿Sabes qué es un acúfeno, verdad? No. Un acúfeno es un pitido que hay personas que se le reflejan como muy, muy, muy agudos o graves. Como si fuera. Yo, el mío, por ejemplo, es agudo. Eso es un acúfeno Y ahora mismo lo estoy escuchando. Es que me lo he quitado porque he tenido puesto los cascos y me he quitado el audífono. Yo llevo casi cinco años que uso audífono. Ok. ¿Y ¿Vale? luego ¿cómo, cómo es que.? Te, te lo digo porque no. te, te puedes imaginar con lo que. No te que... afecta a ti el, el, el escuchar. No, sí que wow. me afecta, claro que me afecta. Lo que pasa es que eh, me compré un, un INEAR, sabes que un INEAR es un, un monitor intraural un INEAR en el que yo tengo referencia de mi voz en el oído. wow Muy poquita, pero tengo mejor referencia que si lo escucho a través de los monitores exteriores. Ok, okay excelente. ¿Vale? No, Bien. pues tienes que... Te, tenemos que adaptarnos a la situación de... Eso es. Y yo, bueno, pues... Hay, es verdad que hay momentos que lo paso mal, porque ya sabes que cuando llevas varios, varias horas en el escenario, eh, con el ruido, la gente, pues llega un momento que, que yo cuando, cuando desconectamos hacemos un pequeño descanso, yo desconecto, me voy a un sitio en silencio, eh, y yo llevo mi calentador de agua, me, me echo mi café, me tomo mi café y eso para mí eh, me, va, me da la vida. Fíjate, Así pues que, que es otra es otro trocito de mi historia. <risa> sí, sería. Pues ahora aprender de ti, claro, claro, es bien importante. Porque pues sí. fíjate este, pero tú no conociste de XN porque por la migraña, o sí. Exactamente. Wow. wow. Yo, yo conocí por por XN, o sea, por el producto, no de esta compañía, sino bien de otra. A través de esa otra compañía yo conocí el producto, o sea, yo conocí ah. el Ganoderma. Ok, el Ganoderma. Entonces fue cuando yo, que yo soy enseguida que escucho, me voy al ordenador, porque yo no me creo nada, y es lo que has dicho antes, yo, yo, no, yo no pretendo que nadie me crea, ni que crea Gustavo, ni que crea a las personas que, que estén aquí, si, no sé si serán, algunas son distribuidoras, consumen el producto, otras no las conozco y no lo sé pero lo que lo que quiero decir es que yo escuché eso yo escuché Ganoderma y leí que Ganoderma eh, iba bien a las migrañas y entonces a eso eso me interesaba a mí y fue cuando yo empecé a indagar profundamente eh, Rubén este digo no no tú no te has aplicado el té de Spica en los oídos no no estuve claro ya son ya son bastantes años y he hecho muchísimas cosas He ido hasta, hasta curandero he, he llegado a ir, eh, bueno, yo, yo, como decías antes tú, que yo respeto lo de la religión, igual, esto igualmente yo lo respeto, y yo pues creo en ello, eh, hay, hay una persona aquí en la provincia de, de Madrid, al lado de Toledo, aquí en España, y yo estuve un tiempo yendo a él, estuve tomando también muchos productos naturales, a mí siempre me ha gustado mucho eh, estuve tomando Ginjo biloba, que lo conocerás, que es uno de los productos además que, que incorpora el Micobay. Micobay ah, ah. eh, tiene Ginjo biloba, si lo veis en, lo, en los ingredientes. Ah, okay, me dijeron que era muy bueno, además me lo, me lo echaba en gotitas también en, en el oído directamente. Es como todo, eh, nunca te dicen que te lo vaya a quitar. Eso eso era para el acúfeno, no era para la migraña, ojo eso era para la cústara sí, sí, del oído. Sí, sí. La migraña, nos dijo una vez el doctor Lincho Jim, que todo es como un reflejo del estómago. O sea, eh, eh, mala digestión te da migraña. Entonces, eh, al momento que estés tomando tu ganoderma, accionando el sistema lipático, es, la, mina, la migraña no te va a pasar, al menos que eh, ahorita te expongas mucho al sol, porque como ahorita no estamos mucho en la, en la calle, uh -huh. puede ser que te dé algo pequeñas eh, eh, intensidades de migraña. Pero otra cosa muy buena que hace el Ganoderma es oxigenar. Y eso también es muy bueno porque oxigena la sangre, de oxigena y es buenísimo, aparte de lo que estás comentando del de, de, de sistema linfático paralitario. Así Entonces, es. pues bueno, yo tengo, como todos tenemos nuestra propia historia y yo he contado un poquito de la mía propia y por qué consumo los productos y, y, claro, pues esa es la razón, lógicamente, de, de luego iniciarme en el negocio. Así que... Excelente. A una bohemia? Ah. Aquí, aquí, aquí nos dijo alguien, Carlos García, excelente práctica, y aplaude, y dice, a ver el dúo. Ah. <risa> Hacemos una cosita y terminamos. ¿Te atreves? Dime, dime. dime. Eh, ¿Una ranchera? Ya que estamos... Pues hacemos los coros, ¿eh? ¿Qué te parece el rey? Ay, me has vale. quitado la boca. ¡Qué bueno, qué bueno! Mira, ya apareció. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día antes que yo mar, me muera sé que tendrás que llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y <ríe> sin, y sin dinero, dinero, hago siempre, hago siempre que lo te te que quiero, quiero. Y mi palabra y es la ley. <ríe> no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. <risa> <risa> ¡Muy bien, muy bien! Ahí vamos, ahí vamos. De nuevo, mil gracias. Gustavo. Y aquí estamos en contacto. Mil gracias, y gracias a la gente que se ha conectado. Te pasaré el vídeo para que lo vea todo el mundo. Lo a YouTube. Un abrazo fuerte para todo. Muchas gracias. Saludos. orden.